Hola a todos, mi nombre es Jule Versos y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. En esta ocasión voy a mostrarles una social bar o una barra de iconos de redes sociales, como le llamen, hecha solamente con HTML y CSS y es completamente responsiva. Así es, tiene un efecto hecho con CSS que da la sensación de que está fija hasta que se acabe el contenido, ahorita vamos a explicarla por completo cómo funciona y para que la puedan manipular a su gusto los que solamente quieran el código pues pueden irse a la descripción, ahí les voy a estar dejando el link para que vayan y lo descarguen este proyecto es gratuito, pueden usarlo pues quien quiera usarlo y... Los que quieran aprender a manipularla a su gusto, es decir, digamos que alguien no quiere este color, digamos que alguien quiera otros iconos diferentes, digamos que alguien solamente tenga tres redes sociales, alguien solamente tenga cuatro, alguien solamente tenga cinco redes sociales, vamos a aprender a manipularla por completo, así que si quieres aprender esto, quédate en este video. Lo primero que quiero explicarles es que, por ejemplo, esta barra tiene un efecto de que parece que siempre está fija, pero no lo está, tiene un efecto que se llama Position Sticky que Por ejemplo, si hay contenido arriba y esto está al final, se queda fija hasta que llegue a su posición inicial. Ok, sé que suena un poquito complejo, pero vamos a explicar esto con el código. Les digo, el proyecto va a estar en la descripción. Tengo un contenedor en donde tengo puros párrafos con saltos de línea y aquí termina. Y ahí de aquí para acá hasta aquí, antes de la etiqueta style, empieza pues, lo que son las redes sociales. Por ejemplo, digamos que en este documento solo hubiera un párrafo y dos saltos de línea. Guardamos eso y recargamos. Y si se fijan, la barra necesita suficiente contenido para poder estar en la parte de abajo fija. Si no, pues el scroll no funcionaría, no tendría ningún efecto realmente. Entonces, regresando a los párrafos que tenía. Y ahora sí, ya tiene suficiente contenido como para posicionarse en la parte inferior. Ahora, digamos que, por ejemplo, si le agregamos el doble de párrafos, es decir, copiamos esto y lo duplicamos, ya tendrá muchísimo más contenido y se va a notar mucho más el efecto de cómo está fija. Observen esto. Se queda fija en la parte inferior. ¿Ok? Pero no está del todo fija. Por ejemplo, digamos que esto... Bueno, vamos a regresar esto a la mitad. Ya vieron ese ejemplo. Digamos que esto... Lo copiamos debajo de las redes sociales. Es decir, antes de la etiqueta style, guardamos esto. Si se fijan, la barra solamente está fija con el contenido que tiene antes. Después de, ya se convierte en un objeto pues, común y corriente. A esto me refería con que no tiene position fixed, sino que tiene position sticky. De hecho, en el código lo especifica tal cual. Um, déjenme ver aquí, punto redes inicio 0, que fue la clase con la que yo hice lo de, lo de las redes sociales, déjenme borrar esto por acá, para poder mostrarles, aquí está, esta clase es la del deep padre, es decir, el contenedor principal de las redes sociales, y los dip hijos, como yo les llamo, son todos estos, ¿no? les puse, por ejemplo, como clase whatsapp red 1, eh, número 1 que sería Telegram A ese sí no sé por qué le puse esa clase Pero el red es por redes sociales Es abreviando Por ejemplo Facebook red, Messenger red Es de redes sociales Regresando acá a la clase redes inicio 0 Aquí tiene su position sticky Y la posición que yo le he dado es que esté en la parte inferior Es decir el button con 0% esto lo pueden modificar a su gusto En caso de que lo necesiten en la parte superior Digamos que lo necesiten hasta arriba Guardan aquí con top 0% Y pues para que tenga un efecto Ahora ya no lo deberá tener el contenido en la parte e. Lo tendrá que tener en la parte de abajo Para que pueda tener el efecto pero invertido Ahora se va a quedar pegado en la parte de arriba ¿Ven? Ese es el position sticky Para eso sirve en lugar de quedarse abajo, ven, ya no se queda abajo, ahora se queda en la parte superior. Vamos a dejarlo en la parte inferior como estaba, porque les voy a dar la plantilla para que ustedes la modifiquen a su gusto. Ahora, las clases de cada red social, si ustedes no van a poner estas redes sociales, quieren poner otros iconos diferentes y llevan otros colores, pues cada icono tiene su clase. Por ejemplo, el de WhatsApp sería WhatsApp Red 1. La buscamos acá abajo. O si presionan Control F, la podrán encontrar también poniendo WhatsApp Red 1. WhatsApp Red 1 y se la remarca pues las opciones que están aquí. Ahora, si se fijan, eh, todas las redes sociales aquí son de un solo color. Son de color casi llegando a negro, el 222. Hashtag 222 que es el color de la barra y cuando pasas el mouse por encima pues tiene su color ¿no? Su color que Whatsapp tiene, tiene una transición de 0.5 segundos para que no se vea de golpe al pasar el mouse por encima. Y pues todo está ya muy muy bien este, acomodado y entonces para cambiarle el color digamos que se van a Facebook Red 1. Facebook Red 1 aquí está y tendrán que cambiar el color del Hover es decir, cuando pasen el mouse encima, para que haga el efecto de otro color. Aquí tiene su color original, pero ustedes pudieran cambiarlo y ponerle otro. Digamos que yo le pongo, ahorita no se me ocurre ninguno, digamos que le pongo rosa y guardamos el documento, recargamos y Facebook sería de color rosa. Así es como se manipulan los colores de las redes sociales, solamente tendrán que buscar la clase. Pueden buscarlo por aquí para más fácil, pero pues no es mucho CSS, lo pueden buscar manualmente o con control F en su sublime text. En los otros editores de código la verdad no tengo idea. Ahora digamos que solamente quieren, eh, no lo sé, digamos que quieren cuatro redes sociales nada más. Tendrán que hacer lo siguiente. Si se fijan son ocho redes sociales. Entonces el 100% entre 8. creo que me dio 12.5. Sí, 12.5%. Entonces, digamos que ustedes nada más quieren las primeras cuatro redes sociales, tendrán que darles el tamaño de 25% para que les dé el 100%, para que sea responsiva más que nada, si no la quieren hacer responsiva, pues no creo, ¿verdad? Nadie quiere eso, entonces tendrán que aumentar el tamaño al doble, digamos que si son cuatro redes sociales, si son tres, pues el 33.3% para que sean eh, responsivas les digo aquí en el width donde dice 12.5% ustedes lo podrán manipular y obviamente eliminar los dip hijos o las redes sociales que ustedes no quieran en este caso lo vamos a dejar así pero pudieran jugar con esto es muy divertido estar con css aquí bueno para mi gusto entonces ya saben eh, manipular los colores de las redes sociales al pasar el mouse en donde dice hover el nombre de la clase más la palabra hover con dos puntos atrás. O para cambiar el tamaño pues ya saben donde dice width y dice 12.5% dependiendo cuántas redes sociales sean. Y asegúrense que las medidas den el 100%. Ahora voy a mostrarles que esto es completamente responsivo. Aquí lo tengo en dimensiones para iPhone 5 SE. Vamos a darle responsivo. Y digamos que ustedes tienen una pantalla que mida 1920 por 1080 Y así es como se vería la vista previa. Necesita más contenido para que pues llegue hasta el final, como ya les había dicho. Pero se va haciendo responsiva, se va haciendo responsiva y nunca se desbarata. Porque está hecha con Flexbox, con medidas responsivas. Así es como se vería en un celular. De hecho en el celular girado se vería de esta manera. Y como ven tiene el efecto de sticky. Ahora nada más como agregado no vayan a quitar esta línea de código porque con esa línea de código van a poder obtener los iconos los de Fontasm que están en la carpeta de CSS y Web Fonts. Es decir, están instaladas en el proyecto que yo les voy a estar dejando para que lo descarguen. Si eliminan esta línea de código o eliminan la carpeta CSS o la carpeta de Web Fonts, ahí... Va a haber un error en cuanto a los iconos y no los va a mostrar. En este caso, como son 8 redes sociales, pues el espacio es muy poco, entonces solamente lo quise representar con iconos. Si ustedes lo quieren representar con alguna palabra o algo por el estilo, pues podrían ver si realmente cabe ¿no? en el espacio que está aquí. Yo lo hice así, les digo porque es completamente responsivo y pues son muchísimas redes sociales. Aquí van a tener una preview en mi sitio web que es melicat.com Van a poder tener una preview aquí de cómo se ve la barra de redes sociales Si les interesa algún servicio de los que estoy ofreciendo aquí pueden también pasarse a mi sitio web www.melicat.com Recuerden poner el certificado SSL, es decir el HTTPS para que entren en conexión segura y aquí podrán ver la barra de redes sociales aplicada. Por ejemplo, yo tengo el botón de correo y me manda al correo. Voy a estar creando más partes de páginas web por si alguien las necesita. Como por ejemplo este bonito pie de página. Por si alguien eh, lo necesita, dígame, coménteme y lo voy a estar trayendo en próximos videos. Es muy sencillo. Y todos los proyectos que estaremos haciendo o la gran mayoría serán responsivos. Así que suscríbete a este canal si es la primera vez que llegas. Y nada, muchísimas gracias. Espero que el video te haya servido, te haya gustado. Si tienes dudas en los comentarios las estaré respondiendo todas. Mi nombre es Yulber Soss y me gusta mucho lo que es el front end Y me dedico a eso, entonces... Cualquier parte visual de las páginas web que tengan dudas pueden hacérmelas llegar y con mucho gusto las estaré respondiendo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.